Gracias por acompañarnos en Referentes. La gente está comenzando a escribir a, no, a nivel nacional e internacional, por supuesto, y están comentando sobre nuestra entrevista. Está con nosotros para las personas que nos acompañan recién, Alberto Salcedo, y estábamos disfrutando y conociendo un poquito más de su vida de niño. Me quedó mucho y en los comentarios de Facebook nos dicen, no, Alberto, ¿roquero? Preguntan, ¿no? Todavía no se la cree. Creo que ha sido una primicia. ¿Lo has contado alguna vez en algún otro medio? No sé, mientras contaba <risas> mi testimonio, porque gente cree yeah. que este, quien hace sales así medio achinchado para ser alguien que siga a Dios. Somos normales. Yo amo el fútbol, amo muchas cosas, tengo mis preferencias en todo lado, pero lo que me gusta hablar de eh, Viva Voz es claro. del Evangelio. Vamos a ver este clip que ha preparado la producción para ir conociendo un poquito más ya desde la otra perspectiva de Alberto Salcedo. mío, qué bendición, quienes se han bendecido con todo, ha sido un cañón, ha sido hermoso, ha sido renovador, lo único malo su corbata, después todo perfecto, ha estado muy bien, ya lo he perdonado, hemos reprendido todo espíritu inmundo de esa corbata y ya está todo santo, ya está todo en orden, estamos en paz, ya podemos seguir adelante en lo que viene, eh, también agradecer porque no voy a tener otra oportunidad Toda la bendición que nos dan El amor Realmente me he sentido amado Como un niño y, y no, con mi esposa estamos Tan emocionados por la hospitalidad Tan contentos Gracias Que el Señor les añada más Y que los bendiga Pero al infinito Que no pare la bendición nunca Sobre esta casa el descubrimiento de Toto Salcedo ¿Cómo fue esa bifurcación de la comunicación Y ahora lo que todo el mundo te conoce, ¿no? Como pastor Bueno, van de la mano El pastor comunica, el profeta comunica Todos comunicamos Jesús era un gran comunicador Duda, Entonces, claro. algo que tienes que tener es aprender a comunicarte. Aunque lo tenía un poco, tenía que perfeccionarlo y aún así sigo aprendiendo, aprenderé hasta el día que me muera. Pero comunicación del Evangelio es lo máximo que claro. me pueda dar. Llegas a la gente para que sea transformada, no por mí, sino por una presencia absoluta de Dios. ¿Cuándo supiste que estabas destinado a ser pastor? nunca el día que vine a convertirme al evangelio a encontrar a cristo un 19 de octubre de 1972 a las 8 y media de la noche en una reunión donde yo fui a ver qué es lo que hacía julio que te conté julio rival claro. ese muchacho que fue un impacto increíble y, y me llevó entonces me puso a orar, invitó gente eran ocho personas, ocho jóvenes invitó a una gente eran 20 en total y oraban imponiendo manos, llamamos nosotros, sobre ellos para impartir algo y él Tenía una mano libre, y me llamaba a mí, para que ahora... Entonces yo le decía, no, yo tengo que mirar, he venido a mirar, no he venido a que en por mí. Me insistió tanto, no avanzaba en lo que tenía que hacer al final de mala gana me paré así. Así tal, como se llama. Ya, que ya, ya. Bueno. ¿Oro? Ya. Yeah. En ese momento aparecí en el piso, tres horas, hablando en lenguas, hablando con Dios, pasó sintiendo a Dios. Ese momento vino Jesús a mi vida, de manera muy hermosa, y desde ese día nunca más me separé, de, transformó mi vida, mi, mi pensamiento y al otro día me incorporé a él a trabajar y entonces íbamos por las calles cantando canciones cristianas que poco a poco éramos 100 jóvenes, luego 800, luego 2000 por las calles de La Paz y entrábamos en cualquier día a una misa en, en cualquier iglesia católica y me paraba y yo decía por favor al sacerdote por favor puedo hablar unos 5 minutos a todos, media misa y el poder de la cantidad, éramos 200 más o menos, decía, sí, claro, Estamos viendo aquí imágenes eh, de lo que fue tus inicios con Julio también. Y por supuesto todo lo que tú has ido trabajando ¿no? en el tema de lo que es la fe. Y no solo una fe para ti, sino una fe que también ha sido compartida con la gente que ahora te sigue. En realidad, lo que siguen es a Jesús. Eso vale la pena aclarar. Porque si fuera a mí, estarían perdidos <risa> tienen ¿Por que qué sí, ¿no? no, porque yo no soy alguien que pueda que me sigan Lo que hacen es escucharme a veces Porque les hablo de aquí ¿Es ¿Seguimos? El, el intermediario? No, tampoco Soy un hijo de Dios Que habla con las personas Para que juntos escuchemos uh -huh. lo que Él nos ha dicho Que hay que escuchar en el Evangelio uh -huh. Entonces cuando tú hablas la palabra de Dios Esa palabra tiene poder ¿Sí? No es una palabra cualquiera, no es de un cómico Es una palabra con poder Entonces esa palabra es transformadora y las personas cuando la escuchan transforman su vida Y viene la ayuda de Dios Algo que no se habla mucho Es que cuando tú vienes a Cristo Dios viene a vivir en ti O sea no tienes que ir a un lugar A una ciudad A la Meca, a Jerusalén por darte las claro. cosas de afuera Para encontrarte con Dios Cuando murió Jesús Permitió que nosotros podamos recibir Al Espíritu Santo en nosotros Que es Dios también, no te olvides que son tripartitos. Es decir está Dios en tu corazón En, en mi el corazón espíritu. de las personas no, espíritu. En el espíritu. Nosotros somos tripartitos Espíritu alma y cuerpo uh -huh. El cuerpo es lo que percibe el mundo exterior, el alma nosotros mismos y el espíritu es lo que puede percibir a Dios. Entonces en tu espíritu viene el Espíritu Santo a vivir y tú puedes comunicarte con Dios, porque no es alguien extraordinario, que es súper bien, que no mira nada malo, no. Es Dios viene en nosotros porque ya hemos sido perdonados nuestros pecados en la cruz. Él pagó lo que vas a hacer mañana si te arrepientes malo, lo pagó. Lo que yo puedo hacer pasado mañana, lo pagó. Pagó lo de antes, paga lo de hoy día. Esa es la verdad del Evangelio. Lo demás son rituales que el hombre le incorpora. Toto, ¿quién define qué es malo y qué es bueno? La Biblia. ¿En qué sentido? Lo dice. Por ejemplo, el robar es malo. Te da un referente y te da la capacidad de no robar. El mentir. Pues estoy hablando de cosas soft, suaves. Pero de todo. Él te guía. No hay un condenador. Es que Dios no es un condenador que está chequeando a ver quién es... Quién hace el hombre, Y quiénes no? van al infierno a ver... Pues, no. Es todo lo contrario. Él dio su vida para que tú y yo seamos perdonados. Claro. No, no para celebrar Semana Santa, que respeto a los que celebran Semana Santa, Navidad y todas las festividades que le metemos, pero no tiene ningún sentido. Primero que Jesús no nació el 25 de diciembre, no murió en los días de Semana Santa. Son festividades que uno le ha puesto, la institución católica las puso, yo respeto de todas sus mm -hmm. creencias y, como te digo, he dialogado con casi todas que existen en Bolivia, mm -hmm. pero la realidad es un encuentro personal. Personal, es que tu espíritu tiene capacidad de hablar con Dios y de escucharlo. Así Ahora, es. parece medio loco. Pero no, tienes que ser muy santo, tienes que no, flotar en el no, aire. No, para nada. Si ¿para qué le llamamos padre? Claro. ¿Qué padre no habla a su hijo? No, y, y lo que te comentaba al inicio de, de este programa ¿no? eh, En la vida, todas las personas En casa igual, tenemos subidas y bajadas eh, Así a, es. Entonces, después de la noche viene el día Y te decía yo, gracias a Dios Que todo lo que yo he pedido Y en esa oración, y en esa comunicación Y ese vínculo que yo he tenido Se me ha dado Cuando no tenía trabajo Cuando me pasaba alguna cosa Temas familiares eh, Rogamos, o por lo menos nos comunicamos con Dios Y hasta el momento, pues mi Dios ha sido pues una persona que me ha brindado todo lo que yo he pedido Así es. En, en, No con esa fe. Pero Toto, tú te manejas, tú decías de la Biblia, ¿te manejas entonces? ¿Tu vida está manejada por la Biblia? Bueno, la Biblia es para todos, o sea, no es solamente para un predicador o para un sacerdote. Es nuestro libro de referencia. Primero, porque nos enseña cómo hablar con Dios, cómo vivir con Dios. Tercero, nos dice que somos en posición delante de Dios. Uh -huh. No somos cualquiera es que Dios tiene misericordia. Por si te al infierno, mejor que tenga un buen día uh -huh. o que le vaya bien en algo que ha pedido. Somos, nuestro destino no es la tierra. Yeah. Nuestro destino es la eternidad con Él. Y, y como la Biblia es emocionante, me vas a jalar la lengua y te voy a empezar a predicar mejor. <risas> no, pero lo que quiero contarte es que vivimos la Biblia con la ayuda de Dios. Solos no uh -huh. podemos. Porque siempre somos esclavos. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios. No, no hay libertad. Hay que decir, no, yo soy libre. No. Alguien maneja tu vida. Puede ser la lascivia, el, el odio. Alguien maneja tu vida. Uh -huh. Pero en Dios, maneja a Dios porque la has entregado a tu vida. Bueno, no, no existiría una moralidad en eso, en el tema de cómo entendemos nosotros eh, el, el entregar la vida a Dios... Pero tú me mencionabas algo que me quedaba y que quiero que lo podamos conversar es ¿Quién define lo que te mencionaba hace rato, lo bueno, lo malo? Pero si hay un Dios, ¿por qué la gente crea que hay un, un, un diablo, ¿no? un Satán? Porque existe, porque nosotros tenemos libre albedrío. Satanás es el príncipe de este mundo, de la tierra del planeta tierra, está escrito, la Biblia es emocionante, uno busca siempre los pecados, busca cosas en la Biblia, pero es emocionante, entonces, uh -huh. Satanás real, era un ángel, el más bello de todos, es el que dirigía la música, la alabanza en todo lado, y un día se rebeló contra Dios uh -huh. y se sintió mejor que Dios, más grande que él, es más, quería construir un trono más alto que él, uh -huh. entonces, ahí se volvió enemigo y obviamente su creación fue maldecida, eh, Adán y Eva, que antes vivían en perfección, uh -huh. creyeron las mentiras de él, etcétera, etcétera. Pero si ese Dios vive en nuestro espíritu, sí. ¿dónde viviría Satán, por así decirlo? No vive en sí. ti, pero si no está Dios ahí, Él puede ocupar tu corazón sin ningún problema. Uh -huh. Y de hecho lo hace. Has visto gente que hace cosas que no puedes creer, pero Él que ha hecho, ¿cómo? Porque hay alguien que dirige. Por esto digo, ¿de quién quieres ser esclavo? Es lo que decides cómo va a ser tu vida. ¿En algún momento, Toto, tú has renegado contra Dios? Eh, no creo, no creo porque no tenía mucha conciencia de Dios, no le echaba la culpa a él ni le echaba la culpa al diablo Porque es uh -huh. si no, el diablo me ha hecho hacer esto, no, claro. eso es una disculpa muy barata No creo, no, no porque era santo, pero no creo, tenía temor de Dios, eh, vivía la religión católica, mis papás creían en eso uh -huh. eh, Y entonces practicaba un poco, no tanto de claro. chico era medio revelón, no te voy a contar una dicta, pero no te la voy a contar. pero A ver, por favor, adelante para nuestra audiencia, queremos conocer esas anécdotas. Cuando era muy niño, mis papás les gustaba. ¿Tú fuiste bautizado por la iglesia sí, católica? Sí, claro que sí. Oh, miren, a ver, claro, claro. primicia. No, pero claro, Sí, claro. Es más, esta anécdota va como claro. con mi papá, me fui siempre iba cada año al santuario de Copacabana. Yeah. Y todo era un silencio entrar al santuario, ¿no? Yo, niño... Y en ese tiempo, salvo los 50, estoy hablando, del MNR ya tenía dominio, gobernaba. Después del 52. 52, 53 sí. para adelante, por eso claro. te hablo. Y estaba todo en silencio. Y yo me preocupé, pues nadie decía nada, el que dirigía la. Todo nación, solemne. La solemne, todo. Uh -huh. Entonces, de pronto, escuchaba, porque mi papá pertenece a ese partido, al MNR, y de pronto yo digo, ¡Viva el MNR! Así, en plena. Entrena, Copacabana, Santuario. ¿Cuántos todo? años tenías, Toto? Tres, tres y medio, algo así. <risa> Haciendo política en la iglesia, sí. imagínense a Toto, de tres y, años. Y gritaba y mi papá. <risa> me quería ahorcar, me agarró, me sacó afuera, me dice aquí no se habla, no tienes que decir, ¿cómo vas a hablar de esto? No tiene ni idea, pero todos están callados, ¿por qué está tan es <risa> aburrido? ¿Y, ¿Y qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué se te Porque mi sentir? papá veíamos, eh, tenía radio, eh, él amplificaba esas cosas, las manifestaciones del de MNL eran todas, por las calles todo el tiempo, no debe abrir y todo. Entonces se me quedó de niño porque me llegaron a ver. El ambiente, es la oportunidad, el eco, claro. voy a poder amplificar ese... Todo el silencio, etcétera. Eso no significa que soy de ese partido, no soy de ninguno, pero la clave es que anhelaba que las multitudes escuchen mi voz, me imagino. ¿Sí? Ah, mirá, qué linda. Me imagino, me imagino. Ese momento no tenía razón para pensar, no. uso de razón no tenía. ¿Cuál ha sido tu rol, estimado Toto, para la aplicación de la ley de creencias religiosas en el país? Bastante profundo. Hemos trabajado por siete años con pastores eh, que han entendido que debe ser un Estado laico y que debemos tener nosotros libertad religiosa. Porque antes nosotros teníamos que vivir de resoluciones supremas que daba la Cancillería al Ministerio de Gobierno, donde incluso se nos pedía que mandemos los nombres y número de carnet de los asistentes cada lunes a la, a la Cancillería o a, al Ministerio de Gobierno para ver quiénes eran los cristianos. Y no te estoy hablando de hace décadas, décadas, es poco antes de la ley. ¿Y por qué así? Porque era el control, nosotros éramos de quinta categoría. Uh -huh. eh, la iglesia romana manejaba todo, dirigía todo, hacía todo, etcétera, claro. etcétera. Y, y nuestro primer gran encuentro, que te lo digo un poquito nada más porque no me gusta hablar para no hacerme la víctima, fue cuando tuvimos un gran ataque de la iglesia católica en el año 99, terrible por tres años casi, para destruirnos. O sea, no sabes. me han, me han acusado de todo. Menos de matar. Después, imagínate algo, Todo. estaba acusado. ¿Sí? Sí. Pero, ¿cuál era el papel de la Iglesia Católica? ¿Qué interés tenía con ustedes? Porque pensaban que éramos un buen enemigo. Alguien que era dignatario de Estado en algún tiempo me dijo, cuídate porque han dicho que el peor enemigo de la Iglesia Católica es Iglesia. ¿Otra Iglesia? Es Iglesia, iglesia. con nombre y apellido. Uh -huh. Pero no lo hago por Martín, no soy sé ningún Martín. Fue muy duro, uh -huh. pero fue muy refrescante para mí. Me confirmó mi fe y vi a Dios muy cerca. A partir de ese trabajo que tú realizaste muy de cerca con el Estado boliviano, eh, ¿Hubo un cambio en el país? ¿Sentiste que hubo un cambio lo que pasa no es que... solo para tu iglesia, sino para eh, la cantidad de iglesias que están presentes en nuestro país? Por supuesto, hay un cambio porque ya no tenemos que depender de resoluciones supremas que salgan para que nosotros hagamos lo que ellos dicen que hay que hacer o prohibirnos las cosas. Y qué bueno que todos tengan libertad de culto y también las creencias espirituales tengan su lugar, que hemos luchado por eso. Aunque no creas, en el gobierno de, de anterior a, a lo que hubo de Áñez, había una gran oposición para que nosotros tengamos una libertad de, de, de religiosa uh -huh. en el mismo gobierno del MAS. Pero entendieron, había unos cuatro o cinco propuestas. ¿Qué pasó en el 2020? Eh, ¿Hubo un cambio? No, ese? no, no. Yo te digo, antes de eso teníamos supuestamente una libertad. En el otro, fue un panorama que no, no quiero hablar porque hay varios énfasis, claro. pero sí, hoy día se ha recuperado eso, tenemos que terminar algunos decretos que faltan reglamentarios, en realidad todo estaba aprobado, pero ya están haciendo los trámites para que todos podamos abrir nuestra congregación con requisitos, claro. obviamente, y tener la libertad claro, de expresar nuestra fe. ¿no? No, ese, Nada más. Ese, el es tema, claro, ese es el tema es mucho más administrativo, no tanto para ver que a quién profesas o por qué lo haces. Exactamente. ¿no? Eh, ahora... Mmm, la religión, de un tiempo a esta parte, ha tenido una sociedad de cierto modo, no sé si es buena o mala, con la política. ¿no? Ya mencionábamos, con ciertos gobiernos, ciertos países. Y en este caso, en Bolivia, nosotros hemos visto también eh, personas que han utilizado la Biblia, ya que decías y mencionabas a Yanine Áñez y otros actores del año 2020, quienes también han hecho uso de, de símbolos religiosos. ¿no? Claro, la figura es esta, bien clara. La espiritualidad no se debe meter con posiciones políticas en absoluto. Yo no estoy de acuerdo. Nunca lo hemos hecho ni lo haremos. Eh, la vez que dignatarios de Estado querían venir a nuestra congregación era porque ellos se invitaban y querían que oremos por ellos. Punto. Hasta ahí llegó. Pero nosotros en absoluto uh -huh. creemos que los que profesan verdaderamente una fe tengan que estar en la política. Porque yo soy pastor de todos. Los que son de un partido, son del otro, los que no tienen partido. Soy pastor de ellos y me debo a ellos, no me debo a la política. Entonces, yo puedo tener mis preferencias personales, las hablo para mí mismo, o un entorno muy cerca, comento, pero públicamente no puedo aparecer, porque estaría siendo desleal con la persona que viene a congregarse con nosotros, que tiene otra opinión, o, política. Otra opinión política. Entonces, la iglesia no divide, une, Una. y nos une en Cristo. Pero no como nos ciudadano, la política, no. me imagino que cuando hay elecciones, tú Vas tendrás... Y Tendrás claro. un, un, un candidato a y, vos, la y, voto, y el voto es secreto y claro, se acabó. Claro, sin duda. Eso lo practicamos, eso lo apoyamos. Pero desde tu iglesia nunca se hizo política. No, no, no. Vinieron dignateros de hasta Antes, meterse con un presidente para que nos escuche, oh. Una vez, Jaime Paz o sea, se aceptó un desayuno en el Hotel Radisson, yeah. que fue la vez que un presidente hizo una apertura increíble a los cristianos. ¿Con los cristianos? Uy, uh, celebraban, ¿no? Ah. ¿Qué, qué, ¿qué? favor nos está haciendo? Yo, un poquito, no rebelde, pero sí, ¿qué? <risa> ¿qué ah? <risa> que estuviera una aparición de Jesús en persona. No. Claro. Entonces, de ahí yo estuve luchando de cerca con muy, un buen equipo, de, no solo yo, un gran equipo, que trabajamos años, uh -huh. años, para que podamos lograr la ley que ahora nos permite tener libertad claro. religiosa. Y no solamente beneficia a tu iglesia, a todos, sino a, no, todas, a todas las creencias. Y a las creencias espirituales, a Mautas y todos sí. que tienen también su espiritualidad. Sin duda, ¿no? ¿Alguna vez tú, tú has sido tentado? Ya que has mencionado que has trabajado Miliones mucho con de el tema de, de, de los gobiernos que estaban de turno. Ah. Eh, ¿Has tenido tú alguna vez eh, tentaciones así de que digan, eh, ¿Por qué no Toto? Es una figura que tiene y que arrastra también una gran cantidad de gente Entonces ahí podría ser un buen factor, o un buen elemento para poder estar en un partido político Había una temporada de unos 10 años, un poco más seguidos, donde me invitaron a ser candidato a presidente No te digo quién, eh, <risa> Me digo para que sea senador, primer senador, para que sea diputado para... A mí y también a mi esposa, pero yo tengo claro mi llamado ¿Partidos de izquierda o de derecha? Ya, ya que no me vas a decir los nombres de quién. <risa> Y... No, nunca lo haría, porque tengo claro mi llamado, sé quién soy y a dónde voy. No necesito ir a la política para nada. Oro por los políticos, he orado por la mayoría de los presidentes y nadie sabe, porque no voy, predico, me salgo por televisión y mando saludos o, o indirectas. Mi misión es acercarme y hablarle, hablarle de Cristo, decirle que hay un camino que puede seguir, que puede ser bendición, que Dios lo puso en ese lugar, porque cada gobernante, sea bueno o malo, es Dios lo permite. Entonces, esa es mi labor. Nunca me vas a ver eh, parado en la congregación hablando claro. de política. Nunca lo haría. No El día que lo haga decir pedí a cinco que me bajen de ahí y me lleven al depósito, porque ese día he perdido mi llamado. Más allá de la religión, ¿cuál es tu aporte a la humanidad, Toto? Es justamente que vivamos una vida de respeto, una vida de compromiso, una vida de amor a nuestro país, una vida de amor al prójimo, un amigo de verdad, de, de, de que seamos imparciales, que seamos gente que realmente viva la honestidad en el campo jurídico, es increíble lo que vivimos, o sea, todos, no me hago el santo que quiero dirigir, porque no es así, he tenido ganas muchas veces de golpear a alguien, he contado hasta 19, en el 20 iba a salir, pero... Como y todos. De... Soy un ser ah, humano. Claro. O sea, no piense que estoy flotando, entro aquí en una nube y he parqueado allá. No, Ajá. soy tan tan común como tú, como cualquiera que estamos acá. Solamente que... Me he dedicado a servir a Dios en lo que yo entiendo Sin duda, muy bien Pastor, te iba a decir un tanto que estamos hablando De acá, pero sí. querido Toto eh, Nos agradece, eh, nosotros estamos muy Felices, nos emocionamos Yo creo que también la gente allá en sus casas Está comentando de esta entrevista Que hace mucho tiempo ya la teníamos Para poder eh, conocer un poquito más Alberto Salcedo, el pastor El comunicador, conferencista Que está en referentes, aguárdenos unos segundos Que al volver estaremos ya Con las preguntas que han hecho ustedes en las redes sociales en nuestra página web de aviayala.tv.gov para conocer un poquito más, son preguntas Toto, más delicaditas ahí vamos a ir viendo desde de la audiencia para me, conocer un poquito más me gusta pero, surfear pero, eso, claro, ah muy bien entonces entonces vamos a estar ahí pausa y volvemos con mucho más de referentes